Estoy como estás tú, hermana de.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 Con su pantalón puesto, un zapato puesto y el otro no. Diddle, diddle, downplay, mijo John. Con su pantalón puesto Un zapato puesto Y el otro no Diddle, diddle, dumpling, play mi joyo.